Las picaduras de abeja son muy molestas y pueden ser potencialmente peligrosas en personas con sensibilidad a la picadura. Ante una picadura de abeja, sigue estos consejos. Lava la zona con agua y jabón, sin frotar la piel. Si se ve el aguijón, trata de extraerlo cuidadosamente, sin apretarlo. Pon frío en la zona de la picadura. Si el picor es muy intenso, se puede aplicar un producto tópico para aliviar los síntomas. Si la zona se inflama, enrojece, se pone dura, caliente o sale por el punto de la picadura algún líquido amarillento, se debe acudir a un centro de salud. Si se tiene problemas para respirar tras la picadura, mareos intensos o desvanecimiento, avisa inmediatamente a emergencias.